La herramienta de forma apareció en la versión 2015 y sirve para dibujar objetos sin dando problema. Nos dirigimos a la barra de herramienta y la seleccionamos con un clic o el atajo de teclado Shift-N. ¿Cómo funciona esta herramienta? Muy sencillo, mira, simplemente clic y arrastrar y, y automáticamente Illustrator ilustrador interpreta una figura geométrica. Por ejemplo este cuadrado o quizás un rectángulo o un polígono, ahora sí me va a salir el rectángulo, también triángulos, si quieres hacer eh, elipses inclinadas pues simplemente lo haces con clic y arrastrar ahora la ventaja que tiene esto es que si estuvieses en un monitor de pantalla táctil lo puedes hacer con el dedo voy a hacer esto control a delete ahora voy a dibujar un círculo voy a tratar de hacer una carita una cosita más pequeña y otra cosita más pequeña por acá quiero que te fijes muy bien que cuando te posas sobre la, la figura te sale esta línea entre entrecortada para unir este objeto simplemente vas a hacer esto, mira, clic y arrastras haciendo esto y automáticamente se van a intersecar las formas. Voy a hacer un ojito, otro ojito, una naricita y también tengo una boquita. Vamos avanzando, confía firme. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.